Soy Bea, eh, es alumna del Centro de Formación de Somorostro. Eh, aquí estudié hace tres años el ciclo de formación de grado superior, desarrollo de aplicación de proyectos de construcción. Me decidí por este ciclo porque veía mucha salida a la formación profesional. Eh, me gustaba dibujar en plano y las ideas de trabajo me parecían interesantes. En este ciclo he aprendido a usar los programas de ordenador básicos como es el AutoCAD para dibujar los planos o el presto para la realización de presupuestos y en general pues, todas las normas a seguir para la ejecución de una obra. Eh, en el tercer trimestre eh, fui a hacer prácticas a la empresa en la que actualmente estoy trabajando, una empresa de cálculo de estructuras. Eh, allí dibujamos los planos eh, de los edificios y hacemos los cálculos necesarios para que esa estructura sea viable.